¿Te Sí. Hola. Con tu gorrito. Hola. Mi gorrito. Porque a mí me gusta la penumbra Entonces todo bien con el sol, pero... estamos todas re felices Barbie brand. Eh. Lo Bueno, no es la filografía con una técnica de collage. En este caso tiene pegado papel film para que dé la sensación de agua. Todavía no sé si hacerse igual en el cielo. Es prueba todavía. Está tallado así para ver cómo sale. Voy a hacer una copia y ver qué pasa. Esto qué es? Una mdf. Una madera, sí. Un fácil. fácil. 3 de tres de... ¿Tres milímetros, de ¿Tres milímetros? Sí. calado con una gubia en B no se ve pero tiene una forma de B cortar. Sí, bueno. y la madera está previamente pintada con eh, tinta china negra para que cuando uno pase el dibujo se pueda ver Se pueda todo. ver. perfecta ¿y esto no se te va a despegar cuando ponga la tinta? la verdad es que no lo sé, esperemos que no el Alberto acá presente Debería que no despegarse bueno, tendría que no despegarse. Ahí está. Ahí va. Y si no me salen dos iguales, no importa. Sí. Ya, fue. ya está. Ah, y... ahí estaba el Ahí está el ET. Ah, y el ET, el ET. Este. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? La tabla para Me gustan todos, creo. Bueno, si ¿sí tenés que elegir uno, sí. si dijo uno, dijo el de Polo. Creo. con el que me queda poco ¡Ay, qué cosa! ¡Gay! tiene ¡Gay! ¡Gay! Eh, se despegó y voy a usar un papel pero la textura queda copada sí pero sí. bueno igual la prueba para ver qué le hago en el techo el, el y techo? si le pones tipo un papel de seda arrugado pegado sí, es lo que me dijo Alberto. Sí. no se va a salir porque no porque pasa. queda pegado pegado claro, un barrilete pegado. algo así Sí, papel de seda le voy a poner las subitas las subitas bebés qué buenas tardes que pasamos. Esto. estos mismos Recordarás este masaje toda tu vida. Una crema de vinegro. Y huele muy rico. Hola, tengo, una idea. tengo una idea. Si Quiero... pudieran olerlo estarían fagocitándose. ¿Y qué? Pateada ah. <risa> <risa> <risa> <risa> ninja. Como limpian... Sigue moviendo, sigue moviendo. ¿Ah? Con agua. Guau. a ver. despacio. Está boluda. Miren ahí. Recorte espacial de iguana. Hey, hey, hey. Hey, hey. Acá está nuestro ídolo Alberto. <risa> Unas palabras sí. del mejor profe del mundo. Sí. Claro, para ir filmando así, ponerle tipo botón, tipo botón. Acá nadie vio nada.